Como propietario o propietaria de una cuenta de Google, tal vez te hayas preguntado alguna vez si alguien podría estar suplantando tu identidad a través de ella. En este vídeo vamos a mostrar unos tips para que mejores la seguridad en tu cuenta de Google. Como sabrás, no todas las contraseñas son seguras, por lo que deberías utilizar una contraseña de al menos 8 caracteres que mezcle letras minúsculas, mayúsculas, números y caracteres especiales. Ten en cuenta que esta va a servirte para toda la plataforma Google. Gmail, YouTube, Google Fotos, Google Plus, Google Analytics, Google Drive, etc. Así que elígela bien y no la compartas con nadie, ni la notes ni la envíes por correo. Y recuerda, Google nunca te enviará un mensaje solicitándolo. Nuestra cuenta todavía es relativamente vulnerable, por lo que vamos a establecer otra barrera. Para mejorar aún más la seguridad, Google establece la conocida verificación en dos pasos, consistente en que, además de tu contraseña, se te pedirá un código que se enviará a tu teléfono móvil. Estos códigos son imprimibles y descargables. Ahora que tenemos una contraseña robusta y hemos puesto otra barrera hacia la entrada a nuestra cuenta, Podría ser que alguien estuviera interceptando nuestros correos antes de llegar al destinatario. Para que terceras personas, aunque puedan interceptar nuestros mensajes, no puedan leerlos, existen una serie de extensiones como Mailvelope, la cual permite cifrar nuestros correos a la hora de enviarlos con una contraseña que solo sabrá el destinatario. Si a pesar de haber hecho todo esto se produce alguna incidencia y alguien ha podido entrar en tu cuenta, Google dispone de unas alertas de seguridad, las cuales puedes activar desde Mi cuenta, Notificaciones y Actividad en tus dispositivos. Estas alertas se enviarán a tu cuenta en caso de que Google detecte acciones inusuales o riesgos sobre la misma a través de mail o de SMS si se tiene un teléfono vinculado. Deberás marcar las opciones de Riesgos de seguridad grave y Otra actividad de cuenta. Recuerda no utilizar tu contraseña de Google en otros sitios web. Ante cualquier actividad maliciosa detectada, no te olvides de restablecer tu contraseña. Por último, si usas un ordenador público, no te olvides de cerrar la sesión.